Soy coli nomás lo que estamos viendo, boludo Si, sí, sí. parece si sí. Ay, que hijo de puta, no me muerdas <risa> No, boludo no, ustedes quieren que juegue después encima? No puede, boludo, estos pibes no... Round están... one. ¿Qué querés vos? Fight. Eh, ¿qué te pasa? Bueno, pero igual no. me tienen que decir feliz no, no, no. día feliz día al padre porque ustedes son mis hijos ¿Qué sí, hijo? ¡Eh, tete. eh, eh! ¡Eh! Vamos, ¡Eh! Ahí les avisé en el grupo WhatsApp que vengan a ver las peleas boludo Si, hey, vaya, le dijiste como tres o cuatro veces pero... Ahora que voy a mandar un audio eh? Che, mogólicos, para qué me piden darme desafíos si no vienen a verlo, Manda, estúpido Así se es pone el respeto a la comunidad Así los tengo que yo todos Está a punto de poner 5 a 8, Hernán. Se pone 5 a 8. ¿Qué pasa de los spoileos ustedes que están ahí viendo?